Que yo hice con una latita ay, con una latita ay, no sé si podrán verla ya sí ahí está ustedes tienen su latita verdad ya tienen piezas de de papel de colores me parece Verde, si lo tienen bien. Y si no, yo tengo foami. Fue de manera reciclada. A mí la gente que me conoce, es que yo reciclo mucho. Yo no sé por qué. Quizá ya sea, es costumbre, creo. Es costumbre ya que las personas reciclen ya. O sea, no es que hay que no. Hace poco mi papá trajo una especie de termo, termo, algo así. La cajita la tengo yo, la estoy reservando para... No sé, algo que se me ocurra hacer. Ya. Eh, entonces van a cortar del tamaño... Uy, alguien... Del tamaño de la lata. Y vamos a pegar. Ya. Voy a buscar para... Si tienen silicona, pistola de silicona, muchísimo mejor porque esto porque va a fijar y no se va a observar nada y se va a ver cerradito, ¿ya? Voy a traer la silicona. Luego, luego después de cortar, ¿no? El tamaño de la lata como en este caso, el tamaño de la lata acá, está, miren la costura. ¡Ay, no sé! La costura. Ahí está la costura. Vamos a hacer... Las patas. Vamos a hacer las patitas. Ahí están las patitas. Ahí están las patitas. Vamos a cortar... Cuatro patitas. Una... Dos, tres, cuatro. Yo los espero, yo los espero. Mientras se calienta la silicona. También vamos a hacer. Ha llegado un integrante más para hacer la, la rana yoga. Es mi, mi vecino. Y esto: la cabecita. La cabeza. Dos, dos espacios para hacer los ojos, la cara y dejan un espacio para pegar eh, y que esto se fije, ¿ya? Que esto se fije. No se olviden de dejar ay, este espacio para pegar. Yo ya me adelanté y ya estuve pegando un ojo. Un ojo, ¿ya? Este ojito también lo pueden hacer de papel. Eh, no sé, de papel bone. De papel bon. Y si tienen craft, mejor. Se ve muchísimo mejor. De papel craft. Eh, aquí está el ojito. En mi caso es un papel... Un retazo de papel que encontré. Creo que es plastificado, la verdad no sé. Y este... Uy, y... Uy. Ya. Y como para hacer la ceja o... El párpado, perdón. Utilicé también Fuami, retazo, y lo tapé. ¿Ya? Para que se vea más, más bonito. Y si tiene una cinta amarilla, una cinta morada, verde, celeste, el color que sea. Hola, David, ¿qué tal? Van a hacer la yoga RAN antes de irse. ¿No tienes COVID, no? <risa> yeah. No, eso no se dice Ya yeah. eh, Aquí está la cinta Aquí está la cinta Y colocan Ahí. Hacemos Un lacito por acá Otro lacito por acá Lo pegan, dan vuelta A ver Y así queda Y ya está Y lo vamos a colocar acá Todavía no tiene forma esta latita por cierto que es reciclada también. Ahí está. Es cuando viajé, creo. A, ¿Dónde viajé? A la selva, me parece. Con la universidad. San Marcos. Y, pues, me compré esto. Estaba rico. Me, me, me pareció muy rico. ¿Cuáles son los materiales, Katherine? Ya, mira, te vuelvo a comentar. Puede ser papel periódico. Y lo pintas con témpera. Dejas que seque a temperatura ambiente y este o puede ser Fuami si tienes uh -huh. si tienes papel periódico perdón papel de colores verde pues también está ¿Puedo bien catering ¿Qué, ¿Qué más? Bueno, yo para ponerme diseñitos así a ah, mi latita le puse puntitos... Ay, ¿Dónde está? Puntitos amarillos. Ay, puntitos amarillos. Vamos. Ya. ¿Por qué puedo queda o no? Se todo? Ya. ya, este... Creo que ya... Creo que ya Ay, perdón. ¿A ver, la chiquita de ti es no le No, ¿Ese que se levanta. No, no, son muy normales. No me acuerdo. No son las perdedoras, Son las chiquitas. ¿Y a veces ¿sí de qué? No, Ah, y de extra, eh, con retacitos también de foamy Rosado, cartulina eh, rosada. Ah, por cierto, si ¿sí tienen cartulina también. E hice circulitos para hacer la simulación de los callos. ¿no? Las ventosas de los de las ranas y los sapos ¿Ya? Si tienen alguna duda ahorita sobre el, eh, sobre el video Sobre el video, sobre el... Alguna información de las ranas que he mencionado Que por cierto son peruanas, son altoandinas Esta información que yo estoy mencionándoles a ustedes Es por trabajo del, de herpetólogos ¿Ya? Que me facilitaron a mí para poder explicarles, ¿ya? para poder informarme, ¿ya? Uh -huh. Y aquí, acá está un ojito, voy avanzando con el ojito, porque todavía no calienta la pistola, y aquí voy a hacer un ojito. Si tienen ojos móviles, pues está bien también, se ve más bonito todavía creo, pero hay que ahorrar. Pero hey, yo huh? oh, yes, yeah, no la puedo esperar. ¿Está bien? ¿Ah, sí? bien? ¿Ah, no, ¿Está yeah, bien? no bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está ¿Qué es te lo No, pero si escuchando pichada, Bueno, tú tienes algo limitado para animar, ¿no? Créeme me ¿Qué tal Mayra? ¿Cómo estás? Vamos a hacer una latita para poner lapiceros, borradores, qué sé yo, todos los materiales que ustedes utilicen en su escritorio y nada, espero que tengan los materiales para poder comenzar Mayra Alejandra Salgado. Vamos a hacer este trabajito de acá. A ver. Yo estoy avanzando por los ojos porque es un poquito más difícil porque cuando vamos a pegar todo, ¿cómo vamos a, a dibujar los ojitos? Se hace un poco difícil. Entonces, voy a empezar por los ojos. Chicos, si tienen alguna duda sobre el taller, pregunten, consulten para poder ayudarles. ¿Qué hacen por la cuarentena? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están relajando? ¿Cómo están pasando con papá, con mamá? Si tienen alguna duda, chicos, ya estoy pegando esta parte de mi latita, que puede ser una latita de eco, por ejemplo, ¿no? Una latita de eco bien chiquita, también, para colocar materiales de los niños, sobre todo, ¿no? Y voy a empezar a pegar los ojitos, voy a empezar a pegar los ojitos. Estamos cortando. Ya. Ya avancé con los dos ojitos. Por cierto, la pistola de silicona es convenientemente que la lo utilicen los, los adultos. Papi, si están ahí, primos, sobrinos, mayores de edad, ayuden a sus a sus hermanitos, a sus hijos a pegar. Porque, uy, está? porque la pistola de silicona quema. Quema. Y pueden dejar heridas muy, muy fuertes. Hasta de tercer grado, créanme. Aquí un niño llamado Freddy, desde Ayacucho, me está escribiendo y me dice, ¿Ya están cortando? Y yo le digo, sí, ya estamos cortando. A ver, voy a poner esto por acá Ya voy a empezar a colocar la, la cabeza Ahí está uh, Ahí está Ahí está. Me Voy a colocar las ventosas ya, o sea, las bolitas de cartulina no o de foami en las patitas. Esta, por ejemplo, no tiene. Normal, La la En la Ahí está. Ya vamos. ¿Yo? Dos. Vamos Vamos Terminando Porque ya está terminando el taller Chicos, si tienen alguna pregunta Alguna duda Mm -hmm. okay. Ya voy tres patitas. Piensa, no no más, no más pie, ya vamos con las patitas. Y para ti, este es Ya, que ya, ya. Si lo aquí, 15 para mí, 25 partidos. 25, 30, 40. Mira, ya, espera, ¿tienes un papel donde lo Oh, aquí me es el Ahí está. Entonces la cinta. Voy a traer un marcador. Ah, no, acá tengo un marcador. Acá está. Para hacer la, la boca. Mm. Aquí está una frase, no sé. Hay un libro vecina con la Y así ya hemos terminado. Vamos a ver qué. Se me ha ocurrido algo bonito. Feliz 5 de junio Si ayer no dijeron a sus familiares Feliz 5 de junio Pues díganle Feliz 5 de junio ¿Sí? Feliz día del medio ambiente chicos Gracias Freddy, un saludo para el niño Freddy que está en Ayacucho, muy muy lejos de aquí y está escuchando la transmisión. ¿Alguna duda sobre el taller, chicos? Si quieren información, como les, como les dije en el PPT, esto ahorita no lo puedo volver a cambiar. Porque una vez que se ponga a compartir mi cámara, ya no puedo volver a compartirla de del PPT, pero buscan en Facebook la, el Museo de Historia Natural y ahí aparecen muchas noticias, creo que ahora se viene un taller muy bonito eh, de ornitología de aves, sobre todo eh, también de paleontología me parece, y nada así terminan las dos cositas vamos a ver qué podemos poner por acá chicos hasta luego muchas gracias espero que les haya gustado por cierto es la primera vez o quieren que hagan muy... muchas gracias Lorin Paredes Garay terminaron de hacer ustedes también su su maquetita su manualidad en un ratito estoy esperando indicaciones para ver para que se enteren de algo bonito ah ya a ver eh, la, entre la rana y el sapo entre la rana y el sapo no hay una diferencia, a ver, en cuanto a nivel de sexo, es la diferencia principal. Y luego es que la capa del, del sapo, o sea, en cuanto a la piel de la mucosa, es muchísimo más gruesa que de la rana. Es más gruesa que la, que la rana. El nivel de salto, las dos saltan iguales, ¿No? pero una de las diferencias más, más eh, resaltantes es la, es la piel y el comportamiento, porque la rana la rana tiene el comportamiento, a ver, <coughs> durante su reproducción. La rana es como que, a ver, el, se ubica debajo y el, o sea, el, cómo explicarles, durante la etapa reproductiva, la rana no va a perder peso y el sapo sí va a perder peso, ¿no? Hasta el 30%. Por eso es que la rana puede ubicarse en la parte de abajo y, el, y realizar el amplexo, ¿no? Eh, y bueno, para terminar, chicos, ya para finalizar, como les decía, pueden encontrar la página en Facebook del Museo de Historia Natural. Y este y muy pronto tenemos un taller de biohuertos, que estén atentos a nuestras publicaciones. Chicos, otra cosa que vamos a desmentir, ¿ya? Las ranas no se comen. Ya, papi, las ranas no se comen ni los sapos. Primero porque como decía, las ranas tienen enfermedades, quitridemicosis tienen enfermedades, nada que permite cuidar este problema de bronquios respiratorios. Antes de despedirme, nada que y es muy lamentable esta situación no quiero terminar con esto pero hay este, animales que están siendo eh, vendidos ilegalmente aproximadamente dos soles cincuenta como una especie de ese tipo va a ser vendido esta de esta manera no eh, y nada un momento de reflexión para todos porque no se comen ranas ni sapos por favor <risa> ya no, no no es comestible y eh, finalmente eh, nada, ya me retiro y será hasta la otra oportunidad. Muchas gracias por escuchar. Cuídense mucho.